hacer es generar una nueva clave de transmisión pero esta clave nueva va a estar enlazada con nuestro ip vamos a ir al canal a nuestro canal vamos a ir a perfil creador estudio y en creador estudio vas a ir a la parte donde dice transmitir aquí vas a encontrar la url en vez de utilizar la misma vas a generar una nueva por ip aquí al lado al lado de copiar te dice generado por ip le das clic y automáticamente va a generar una nueva clave esta clave la vas a copiar y la vas a pegar en tu OBS. Lo que vas a hacer es ajustes en OBS, en emisión, y en vez de colocar, como hacemos habitualmente, que buscamos Trobo para loguearnos guiarnos, un servicio personalizado, colocar este servidor que acabas de copiar. ¿Sí? Lo copiaste recién y la clave, lo mismo, la clave, volvés a ir a tu clave de transmisión y la volvés a copiar. Y obviamente la tenés que pegar en el mismo lugar, ¿no? Esta anterior la borras. Y pegar la nueva.